Hola, mi nombre es Mauro Richard eh, y vamos a escuchar un tema propio que se titula Amigos. Dicen que la amistad se construye durante toda la vida pero solo en un segundo un amigo puedes encontrar. En ese preciso instante una mirada sellará un pacto sincero verdadero que jamás se romperá. La vida es así, disfrútala y vuelve a soñar. La vida es así, la vida es así, disfrútala y vuelve a soñar. Amigo es aquel que da sin pedir nada a cambio, amigo es el que en las buenas y en las malas siempre está.